¿Qué? ¿Qué? Hola chicos, hoy en Adopt he conseguido el nuevo hue huevo, spam. Esos huevo es muy fácil de conseguir, solo te tienes que meter al juego y te lo da. Bueno, vamos a proceder a abrirlo. Ahora sí, como ya me dicen, una hora después. Chicos, yo tengo, se va a abrir. ¿Tú? Se está abriendo. ¿Has obtenido esta? ¡Ah, ¿Oh, sí! Es comer con Otros que pueden salir los huevos, ¡pam! ¡Sonic! No común. Al Brian, no común. Android, Android. Digo, digo fast. Más común el Coolie. Royal King, legendario por ser wey. Recuerden que solo esto es una broma, así que bájenle de huevos, haters.